Bueno, hoy hablamos de Social Arts y, y para esto me he traído pues, a los dos de los macras que conozco que lo, que lo petan en todo lo que hacen en, en redes sociales, que son David Morán, de Serendipia Agency, de la agencia Serendipia. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado por ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tenemos a Ángel Sánchez de Blue Banana Brand, que es otra máquina también de lo social. Ángel, ¿cómo andas por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Corti. No, un placer. Un, un placer mío. Tengo aquí como el dream team ¿no? de las personas que me gustaría a mí que llevaran mi estrategia social a si tuviera un negocio de retail. Así que vamos a exprimir <risa> al máximo. Lo primero, para que la gente se ubique un poco, si quieres empieza tú, David, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre Serendipia. Bueno, pues al final yo llevo toda mi vida en empresas de internet y en startups, ¿no? entonces he estado eh, liderando varios equipos de digital y growth de startups, pues como Wearn Eaters, eh, la idea de crear la, la agencia de Serendipia, ya llevo unos años en funcionamiento, eh, bueno, pues fue crear una agencia 100% digital, en la que solo hacíamos digital, eh, pues al final la gran parte de la inversión se lo llevan a social Ads porque sobre todo hacemos e-commerce, eh, y es lo que más, bueno, nos permite un poco tener eh, mejores segmentaciones, y demás, como hablaremos ahora, eh, y más rentabilidad para, para el e-commerce, pero bueno, nos definimos como una agencia full funnel porque al final también ayudamos a, en todo el funnel ¿no? del e-commerce porque ya todos sabemos que aquí no se trata solo de hacer un buen anuncio de Facebook, que si queremos que realmente haya fidelización y que las campañas sean rentables en el medio y largo plazo hay que hacer otras, pues, muchas otras cosas por detrás, ¿no? Entonces, eh, hacemos un, po un poco de, de todo también por fuera de, de lo que son las inversiones de, de campañas digitales, eh, o como un apoyo de la civilización, a newsletters, a los CRM, etcétera. Pero 100% focalizados en digital y muy especializados en startups e-commerce. Ole, unos cracks y aparte has dicho unos cuantos nombres que has pasado por ahí, We Are Nick, Eter, Muro Exe y demás, que son además referentes en, en el e-commerce y, y además es que, ¿cuántos años llevas tú metido en el e-commerce? Pues que, cuando, bueno, 13, 14 años, la vez que lo digo <ríe> me siento más viejo, pero sí, sí, el tiempo pasa volando, pero vamos, que claro, todo lo que es mi vida profesional. O sea que... Pero, es que de ahí cuando empezó en el e-commerce, el e-commerce casi no existía, así que es que lo que mola, que lo has visto, has visto crecer todo esto. Sí, nos teníamos que conectar por el, por el modem este, así pegando pitiditos, etcétera, y así creamos las primeras tiendas online y, y sobre los commerce 1.0, pues desde ahí, por casi todas las plataformas de commerce que ha habido. Ole, eso, eso mola. <risa> Ángel, Ángel es más joven que nosotros dos, es eh, la sangre que fresca, pero que viene con mucha energía. Ángel, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre Luba, Banana. Sí, justo, pues eso iba a comentar, que yo, mi carrera es mucho menos extensa que la de David, también porque soy más, más jovencito, pero sí, eh, bueno, desde 2017 yo vengo haciendo eh, metiéndome en el mundo de social ads, trabajando siempre en agencia, eh, me gusta mogollón, eh, ahí para sacarle un jugo que no veas, y bueno, desde febrero de este año me incorpora Blue Banana, como una oportunidad a, para unirme a un proyecto que lo comentábamos antes eh, está es como un cohete a punto de despegar, eh, con muchísimo potencial de crecimiento, y aquí andamos, o sea, trabajando toda, todo, todos los canales posibles, eh, probando, sacando learnings y eso, para exprimir el, lo máximo a, a esta empresa. Oye, guay. Para empezar un poco, ¿cómo diríais vosotros por qué invertir en social ads? O si algún cliente o, o amigo os pregunta, oye, ¿por qué tienes que invertir en, en ads en redes sociales? ¿Qué le diríais? Melazo, bueno, eh, al final eh, yo creo que todas las plataformas eh, de, de social pues son las que más data tienen, ¿no? O sea, crea un poco la, el razonamiento. Son las que mejor segmentación nos permiten hacer, formatos más creativos, por, es una de las razones por las que yo siempre creo que funciona más a los e-commerce. ¿No? Porque al final, pues te permite hacer eh, creatividades muy, muy llamativas, animaciones, vídeos, etcétera, ¿no? Y sobre todo ese data que al final eh, tienes casi targets y, y segmentaciones para prácticamente Cualquier, cualquier producto o servicio que quieras un poco exprimir ¿no? Luego ya, dependiendo de cuál sea tu target, pues será más recomendable Facebook, Instagram, o LinkedIn, o TikTok, etcétera, ¿no? Pero ahora profundizaremos si, si queréis. Pero yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es un mix de data y, y de formatos que, que lo hace un poco, pues, pues mucho más relevante que, que, que otros canales. Mola. Ángel, ¿alguna cosita que aportar por aquí? Sí, en base a lo que dice David, pero también hay que darse cuenta que cada vez estamos más conectados. O sea, cada vez pasamos más tiempo con, con Facebook, con mirando el Instagram, mirando TikTok ahora, eh, viendo vídeos de YouTube. O sea, y eso va en alza. Cada vez estamos más tiempo pasándolo con, viendo contenido que, que nos mola, que compartiendo con nuestros amigos. Twitter ahora que parece que, que está volviendo a, a ser lo que, lo que empieza a ser. Entonces eso, eh, me basaría en esas dos cosas, tiempo de uso más toda la data que, que nos permite sacar los social ads. Mola. Y Ángel, eh, ahora te preguntas si y así si vamos alternando. Eh, mm. ¿Qué tipo de negocios crees que se benefician más de los social ads? O, o en cuáles dices, oye, te tienes que hacer social ads y en cuáles dirías, a lo mejor en tu caso mm, te compensa mejor irte a otras cosas. Pues yo creo que el, que el número uno serían comercios puramente online, o sea, eh, como en este, en este caso es, es Blue Banana, pero sí, eh, totalmente online sería el, el foco número uno para estos negocios porque al final es, es donde te ven y, y, y donde tú eh, tienes tu escaparate y después más negocios enfocados a la parte de B2C y por último estaría la parte B2B que digamos es la más complicada, donde más tienes que intentar eh, darle vueltas a la cabeza para para sacarle todo el rendimiento que te permite hacer el, los user ads. Ole. Y David, ¿tú, ¿cuál es tu visión sobre esto? Bueno, eh, al final todo producto que se defienda bien visualmente o que tenga un storytelling por detrás. ¿no? Eh, por ejemplo, si en el caso de muro ese, si tú quieres vender unos zapatos, eh, te puedes ir a Google Shopping, te puedes ir a otros muchos canales, pero claro, ahí estás compitiendo básicamente por precio, con pues, infinidad de marcas, ¿no? No, puedes, no no tienes espacio para contar nada sobre tus mensajes principales, para contar el ADN de tu marca, que eso los social ads sí que lo puedes hacer, ¿no? Es crear todo ese storytelling y, y, y al final, pues, si, si tienes algo de contar y tienes buenas creatividades, buenos, buenos vídeos, etcétera pues los social ads siempre, siempre van a ser van a ser tu canal, ¿no? Más que, más que Google o cualquier otro tipo de publicidad, display, programática, etcétera Genial. Y a raíz de esto que dices, ¿qué es lo que vendes realmente cuando haces social ads? ¿No? Porque te está diciendo, ¿te necesitas un storytelling y demás. Al final, ¿vendes el producto o vendes realmente los valores? ¿O cómo haces ese mix de, de venta para acabar metiéndote en la cabeza del usuario? Bueno, yo creo que hoy en día el e-commerce es, es más de venta de, de valores que, que realmente de productos. ¿no? Porque al final por producto, si un producto relaciona un precio de calidad, eh, prácticamente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Lo que tú tienes que crear es ese, ese, esa aspiración, ¿no? Por tu marca eh, a la hora de comprar tus productos, que es lo que te permite vender quizás un poquito más caro que los demás para tener margen de, de, cre de hacer crecimiento y para, para expandirte internacionalmente, que son cosas muy caras. Hay que entender que, que, que los ads. Son muy caros y cada, y cada vez más, ¿no? Entonces necesitas también eh, generar ese, ese margen para poder rentabilizar es, esas campañas, ¿no? Entonces, eh, sin, sin, sin un buen storytelling por detrás de la marca y sin algo de aditivos, digamos, al producto, solo por <ríe> precio o calidad, eh, es muy difícil competir hoy día. Ángel, por ejemplo, en vuestro caso, yo que soy, bueno, sigo mucho vuestra marca, lo sabes. Eh, vuestro Instagram parece cualquier cosa menos un e-commerce, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo planteáis, cómo vendéis en, en redes sociales. Pues Luana desde siempre ha apostado por, por llevar el contenido al el siguiente nivel. Es verdad que eso, tú ves nuestro, nuestro Instagram, incluso nuestros anuncios, y parece que vendemos de todo menos prendas, que al final, pues eso es lo que decía David, una prenda, pues lo coges, lo compras, te gusta, lo, te lo quedas y lo que no te gusta, pues lo devuelves y ya está. Pero nosotros es verdad que lo que intentamos vender al el, el usuario pues es una forma de, de, de vivir, de estar y de, de crear contenido. O sea, queremos gente que, que compre nuestros productos y que realmente los utilice pues para su día a día, para nosotros... Queremos empoderar a las nuevas generaciones y al final es eso, eh, intentar vender más al, al usuario que una simple camiseta o una sudadera. Claro. De, de hecho, vosotros decís lo de hacemos ruido, no, no vendemos ropa, hacemos mm. ruido, que me parece muy, muy chulo en inglés. No lo digo en inglés porque mi inglés es muy vallecano, entonces así no suena tan mal, pero, pero define muy bien el, el concepto que transmitís. Sí, justo. Eh, es lo que te digo, al final es eso. Eh, vender una forma de vida, un estilo de, de, de vida e intentar que una, una prenda sea mucho más que, que una simple prenda. A, a este también, un poco hilando con esto, David, por ejemplo, vosotros en en tu caso, cuando has estado con, con Muro S, eh, también hacéis algo parecido, ¿no? Mucho de lo que vendéis no solo es el calzado, sino es, es, como es casi un lifestyle. Un... De hecho, vuestras comunicaciones por newsletters también van por esta onda, ¿no? Mucho más un tema de educativo, de contarte otras cosas. Cuéntanos un poquito cómo lo enfocas tú en tanto Murese como en otros clientes, pero que supongo que destilarán un poquito esta estrategia. Vale, pues mira, me centro un poco en el muro ese, eh, ya que lo comentas, eh, al final es verdad que, bueno, sobre todo el caso de la newsletter que mencionabas, eh, lo que nos dimos cuenta es que realmente si queremos tener civilizados a, la base, a esa base de datos durante mucho tiempo, ya sabemos todo lo que cuesta al final captar un lead, que es mucho esfuerzo. Eh, si nosotros pensamos en nosotros mismos, eh, eh, tú puedes poner, intentar poner un ejemplo de qué newsletter ya está abriendo 2 tres años, vale que sea de una marca pues muy pocas realmente, ¿no? O sea, solo las marcas que realmente te aportan algo en cada envío o cada, o cada, cierto, o cada cierto tiempo, ¿no? Pues esto es algo que he tratado implementar siempre en todos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en Guiarnit es que vendíamos kits para tejer tus propias prendas, lo que mandamos en cada newsletter pues, era que sea un patrón gratuito, que normalmente los patrones, pues, se compran, ¿no? O un video tutorial nuevo, cosas de ese tipo, ¿no? Pues en el caso de muro ese, lo que, lo que se intenta es mandar newsletter cada una con un diseño diferente del anterior, a veces con, con un storytelling de, de Saniflete pues he trabajado tanto a nivel visual como, como de copies y relación, que le haga un poco de gracia al usuario, no eh, tiramos mucho de gifs tiramos mucho de, de cosas que normalmente no te encontrarías en una marca de moda, no que ya sabemos que al final son más Fotolife Style, precio y ya, ¿sabes? No, no, no corren esos riesgos de, de estar contándote casi chistes, por decirlo de alguna manera, eh, en, en los textos o meterte eh, códigos encriptados en código binario en el footer de la news o a cositas de ese tipo, ¿no? Invertimos mucho tiempo tanto departamento de creación como de visual e intentar hacer las llamativas precisamente para eso, ¿no? Para que cada vez que tenga una newsletter, cada semana, no digas otra newsletter con precio y descuento, ¿no? Sino a ver qué me envían esta vez, ¿no? Es un poco es un poco la gracia que, que, que se busca. Eh, entonces, ese tipo de estrategias, pues básicamente se utilizan para fidelizar a... A, al público y tenerlo tiempo que parte de la gracia del de, de, de, éxito de Muro es, es, es tener muy fidelizado al público. Mola. Eh, quería tocar también, antes de meternos ya directamente en, en cómo lo, hace vuestra estrategia y demás, quería tocar el concepto del retorno a la inversión, ¿no? Porque es algo que creo que no todo el mundo sabe medir. Eh, Ángel, ¿cómo, cómo se mide el retorno de la inversión y a lo mejor explícanos el concepto. Creo que usaréis el ROAS, ¿no? Como, como métrica principal, cómo se calcula y qué, no sé cuál, cuál es vuestra experiencia segura y trucos y cosas que hay que tener en cuenta, porque siempre estas cosas son más complicadas de calcular de lo que parece sobre el papel. Sí, pues el ROAS viene siendo el, el valor de la conversión, o sea, lo que vendes entre el, los, lo, lo que inviertes. Eh, al final si es mayor a uno lo que estás diciendo es que lo que tú inviertes en la plataforma que lo estás haciendo eh, te está dando rentabilidad sin embargo si, si te da menor a, a uno es que estás perdiendo pasta ya solo con, con la inversión en, en las plataformas eh, y es cierto que que en, al final no son números reales porque, como digo, es mides lo que inviertes, pero hay muchos más gastos por detrás. Entonces, realmente la fórmula es más, más extensa que, que simplemente ver eh, lo que estás invirtiendo en una plataforma con lo que consigues. Eh, nosotros, el ROAS, es verdad que, que está siendo muy alto, pero es que cada plataforma lo medimos eh, de forma diferente en el sentido de que tenemos objetivos diferentes en cuanto a números. O sea, no es lo mismo un ROAS de 5 en Facebook que un ROAS de 5 en TikTok o en YouTube. O sea, son, son números y plataformas completamente diferentes. Eh, lo, lo que venimos haciendo es eh, para calcular es esto, es simplemente con la, con la fórmula que que te comento y, y luego ir eh, calibrando pues eso, gastos, ingresos, viendo lo que funciona, lo que no y, y demás. Mola. Aquí te voy a preguntar porque me has dejado todo todo loco con lo de no es lo mismo un de 5 en Facebook que en TikTok. ¿Qué cambia para que sea distinto? Eh, cambia el, el valor de la conversión sobre todo. Eh, para nosotros es muchísimo más rentable invertir en, en redes como Facebook e Instagram que invertirlos en, en canales como YouTube o, o TikTok. Son plataformas diferentes por eso, simplemente por el, el valor de conversión que te aporta cada una de ellas. Vale. O sea, es, es simplemente eso, sí. Y, y, David, tú que manejas mogollón de e-commerce e y más, ¿cuáles son los ROAS que tú crees que tienen que ser sanos? ¿no? O sea, ¿con qué número se suele manejar un e-commerce que funcione bien? Bueno, a mí, si el cliente nos deja, no soy tanto a mirar el ROAS, sino nos fijamos más en la Stand ¿vale? Y, bueno, es si el proyecto también lo lo tiene en cuenta, porque al final hay, hay productos, si estás vendiendo un máster, estás vendiendo un servicio médico, eh, que no vas a tener recurrencia, o es muy difícil tener recurrencia, ¿no? Pero cuando somos e-commerce más de moda, calzado, etcétera, eh, nosotros somos más de fijar el lifetime value, si el cliente siempre tiene un poco de caja para soportarlo, porque hay momentos en los que interesa eh, captar a pérdidas, sabiendo que vas a tener una recurrencia X y lo vas a rentabilizar a dos, tres, cuatro meses X, sobre todo cuando el cliente te está pidiendo un crecimiento exponencial, es... Eh, lo tienes que hacer sí o sí, ¿vale? No puedes crecer eh, muy fuerte e, e intentar tener la misma rentabilidad que tenías creciendo linealmente, ¿no? Entonces, por eso, eh, en esos, en esos eh, casos, nos vamos a mirar más el Acton Value, estudiamos el Acton Value, porque en el tema de ROAS, al final, pues entran mucha, muchas incógnitas también, ¿no? Como puede ser la atribución, porque al final eh, es muy difícil, cuando hasta, si tienes mil ventas al mes y te, y te tienes que empezar a desgranar, eh, a qué canal atribuyes cada venta para calcular bien el RAS por canal es prácticamente imposible, ¿no? Porque hemos contado con software de atribución, con todo tipo de herramientas y nadie concuerda, nadie concuerda. Al final, las, las, eh, tanto Facebook como Google, como todos los grandes, juegan un poco con estas este, con incógnitas porque les conviene a ellos que no atribuyas eh, bien siempre las, las eh, ventas versus inversión, porque si supiéramos. Eh, bien exactamente lo que nos está generando Facebook o Instagram o todo lo que sea, seguramente no haríamos muchas veces las inversiones que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con todas esas incógnitas, por eso el RAS, al final, rush es un RAS muy genérico, que tampoco te sirve mucho, porque si tienes cinco o seis canales activos, pues tampoco te aportar eh, los datos, y somos más a, a ver unos CPE globales, a ver un lactant value, e intentar que el proyecto crezca. Vale. Um, y, ¿y jugáis luego con el ratio lifetime value K CAC y, y tenéis métricas de cuál es lo adecuado? Porque yo creo que el, nos falta muchas veces el referente, ¿no? Es decir, venga, yo sé que tiene que ser positivo, cuanto más mejor, pero, pero ¿cuál es lo esperable? Bueno, eh, realmente, a ver, siempre hay unas líneas rojas, ¿no? Que el proyecto te tiene que marcar, oye, de, de, de, de que CAC no te tienes que pasar, por ejemplo, de que peor no te tienes que pasar, ¿no? Eh, ya te digo que eh, es muy importante, normalmente, sobre todo cuando estamos a inicios de, de los proyectos, pues siempre le pedimos un poco de confianza al cliente en el proyecto, ¿no? Porque decirle, vale, Last and Value, eh, si, estamos, si vamos a volver por Last and Value, al menos tienes que darse ser recorrido para que te podamos presentar un Last and Value decente, ¿no? Porque ahora mismo tienes además este carrito medio, eh, como te decía, no actuamos solo sobre los canales, sino sobre sobre la recurrencia, la etcétera, entonces la idea es también ir subiendo los carritos medios, ir, ir bajando eh, los márgenes de recurrencia, entonces el acta medio con el que cuentas el día 1 esperamos que no sea el mismo que el día 6, que el mes 6, por ejemplo, ¿no? Eh, así que, que por eso lo, eh, digamos que todas las métricas tienen que, tienen que ir a mejor. Eh, y bueno, casi siempre van a mejor, ¿no? Porque nos centramos... Eh, muchas veces pues eh, el cliente o los e-commerce, eh, eh, o como hemos hecho nosotros el pasado, eh, nos centramos en optimizar bien las campañas, pero dejamos de pensar en los clientes que ya tenemos captados y en hacerles comprar más y más frecuentemente, que realmente es no lo más sencillo, pero lo más rentable de hacer. ¿vale? Entonces, una vez que empiezas a explotar eso, eh, pues realmente ves que los números va, van a mejor, porque puedes optimizar mucho las campañas, pero Facebook, Instagram, Google, todos los canales al final tienen un listón del que no vas a conseguir bajar nunca eh, ese, esos postes por clic o ese, o ese CPA del canal, ¿no? Porque además lo vemos mucho, trabajamos con productos de, de precios muy, muy variables y lo que sí que tenemos 100% comprobado es que eh, si estás vendiendo un producto a 30 euros o si estás vendiendo un producto a 300, el CPC no es el mismo y no es cosa de target, sino que Facebook sabe yeah. cuál es tu carrito medio y te lo cobra y, y, y por lo tanto se imaginará cuál es tu margen y te lo cobra un precio u otro vale y, y esto pues eh, hay que tenerlo en cuenta también vale ahí sacado tema de fidelización eh, yo siento porque tenía planeado otras preguntas pero es que habláis y decís cosas muy interesantes tiro esta para, para Ángel luego que vuelva para, para David porque porque ha tocado el, el tema ¿se puede trabajar también la fidelización con Social Ads o solo lo trabajáis para, para captar nuevo cliente? No, se, se puede trabajar y se debe trabajar. Nosotros, eh, bueno, cuando llegué sí que eh, habíamos observado que nuestra recurrencia es, es bajita, porque al final, bueno, es eso, una camiseta, una suadera, es verdad que que ahora estamos empezando a diversificar bastante el producto, pero hasta hace nada eran camisetas suaderas y ya está. Entonces, una persona que ya te compraba una camiseta o en suadera debía de pasar mucho tiempo hasta que, o una nueva colección hasta que volviera a comprar. Pero eso lo estamos trabajando ahora eh, y, y bastante bien nos está yendo porque estamos intentando eso, aumentar la recurrencia, eh, con campañas de upselling o cross-selling, que lo que hacemos es intentar una persona que ha comprado, imagínate, en, en rebajas, pues ahora que lanzamos un producto nuevo se lo mostramos a esa persona que ha comprado en rebajas o a esa persona que ha comprado con un envío gratuito, le intentamos meter un producto de, ma de mayor margen para nosotros o a esa persona que, que ha comprado una sudadera, le intentamos hacer que ahora que está en verano, pues se lleve una camiseta que, que sienta muy bien. ¿Y, y, ¿Y habéis notado si estas campañas tienen mayor conversión por ser usuarios que ellas conocen o, o no varía? La, la conversión es similar. La verdad es que hemos sacado que la conversión es similar también porque es, son audiencias más pequeñas. Mi experiencia es con, con sus ciudad es que audiencias pequeñas te, dan, te pueden dar muy buenas rentabilidades y buenos resultados, pero es cierto que como a los algoritmos no les gustan las audiencias pequeñas, sino que si le das más espacio a que actúen, pues ya tiene más, más gente que buscar y en nuestro caso a nosotros nos vale, porque es verdad que a nosotros nos puede comprar una persona de 50 años que, que la quiere para su hijo, un chaval que ha visto nuestro anuncio y la pilla porque mola mucho. Entonces, es una ventaja que tenemos que nosotros podemos jugar con, con públicos amplios y es eso, eh, públicos más amplios, en mi experiencia, nos ha dado eh, mejores resultados, eh, públicos más, más pequeños... La, la tasa de conversión al final eh, se compensa. Genial. Y David, ¿vosotros también usáis eh, social ads para trabajar la fidelización o focalizáis más en otros canales para esta parte? Sí, no, lo, lo solemos hacer eh, al final, bueno, si captamos la mayor parte de los clientes por social ads, tiene también sentido estar eh, buscando la recurrencia mediante, mediante los social ads. Lo que pasa es que las estrategias son diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, intentamos <coughs> hacer campañas mostrando, eh, no yendo tan a venta agresiva, porque al final el cliente ya te ha comprado, ya sabe cuál es tu ticket medio, ya sabe cuál es tu tipología de productos, sino igual dando unos, unos, recuerdos, unos eh, recuerdos más de marca. ¿no? Claro. Pero utilizamos, eh, si estamos generando contenido, eh, lo utilizamos para eh, promocionar ese contenido un poco entre la audiencia, o sea, simplemente eh, lo utilizamos para dar un recuerdo de marca constante de, oye, seguimos aquí, ¿no? Sí. pero no hace falta contar las mismas cosas que cuando. Que estás captando a la gente por prospecting. ¿no? Claro. Y, y también tener mucho cuidado con el retargeting y con los presupuestos de retargeting, porque al final, si tienes una audiencia de 1.000 euros, no tiene sentido meter 50 euros al día de retargeting, que lo hemos visto cuando hemos entrado en cuentas. Entonces, tienes ahí frecuencias de 20 o 25 impactos de media por usuario, que al final lo que terminas es quemando a esa gente. Claro. Hay, hay, ¿Cómo fijáis el límite? ¿Crees que es un límite sano de, de impactos en retargeting por un e-commerce medio? Facebook, oficialmente, ¿vale? O sea, al final estos son ya eh, tips sacados de reuniones con ellos y demás, Se Te dicen no pasar del 7, ¿vale? Una frecuencia de 7. Vale, genial. Pues es un buen número porque hay gente que se vuelve muy loca con, con esto. Mira, ahora quería ya que nos contarais, si quieres, Ángel, empieza tú. Eh, vuestra estrategia en social, un poco, eh, visión por arriba. ¿Cuáles son las redes sociales donde invertís? ¿Cuáles son las que más? ¿Cuáles son las que menos? Y si tenéis un poco, ¿cuál es el enfoque para cada una de las redes sociales? Luego, después profundizaremos en cada una de ellas. Perfecto. Vale, pues como comentabas al principio, nosotros... Como sabes, somos una marca súper visual que vendemos eh, contenido a, a, al siguiente nivel. Entonces, lo que nos permite los social ads es eh, mostrar todo esto. Entonces, para nosotros es muy importante invertir aquí. O sea, sí que es verdad que la mayor parte de la versión se nos lleva a Facebook e Instagram, porque como te digo, para nosotros son las redes donde más más rentabilidad sacamos a cada cada euro invertido pero es que también eh, para nosotros es una oportunidad eh, youtube por ejemplo o sea todos los créditos que tenemos eh, que estaban deseando enseñar los vídeos que hacen y las locuras que hacen para esto les viene como, como mano de santo porque al final es mostrar todo lo que lo que vendemos todo lo que hacemos en vídeos que Muchas veces, eh, cuando tú estás consumiendo YouTube, pues te, te molesta un poco que, que ver eh, publi, pero es que no es lo mismo ver una, un producto que te intentan vender a machete que no un, un vídeo de dolomitas o de un paisaje espectacular. Entonces, eso, YouTube, Facebook Instagram. También estamos ahora probando TikTok porque... Bueno, el target para nosotros siempre ha sido gente gente joven eh, y, y TikTok parece que, que la mayoría está ahí, o sea, Salía el otro día, veía el otro día el dato que la mitad de los usuarios eh, son menores de 26 años. Entonces, bueno, al final es una oportunidad para nosotros presentarnos a gente joven que queremos estar presentes en, en, en su mente cuando piensen en, en una camiseta, una, una prenda o cuando vayan a, a querer eh, vivir esa aventura que, que desean y... Y, y es así, o sea, al final nosotros estamos concentrándonos en esas redes sociales. Es verdad que también nos queda tema de Twitter y tema de LinkedIn, pero no creo que nuestro público por el momento eh, sea esté concentrado en esta en estas redes Yo solo digo que no tienen ni cuenta de Twitter de, de la empresa ni los fundadores están en Twitter eso te, te deja muy claro decir, esto no es para nosotros eh, El otro día también leí un informe que decía que la, los chicos los jóvenes españoles ya consumían más TikTok que YouTube, por ejemplo no me acuerdo en qué, en qué rango de edad, que no sé hasta qué punto será cierto o no, pero hablan de Reino Unido España y, y Estados Unidos que pasaba esto, que es curioso eso. Ángel, eh, una pregunta, eh, ¿tenéis como un porcentaje de presupuesto claro que se va a cada una de las redes? ¿Aproximado? No, no, no. Normalmente lo que hacemos es a final de mes, a mes vencido, eh, según viendo resultados decidimos vale. eh, si mantenemos porcentaje de inversión sobre las redes, si hay algo que cambiar, si probamos alguna red nueva… Pero no hay, no hay nada definido. Siempre, siempre intentamos que sea bastante flexible eso. ¿Y, ¿Y a nivel de objetivos, todas las usáis para los mismos objetivos, para, o sea, para, para captar y fidelizar? ¿O hay una que dice, mira, sé que están más para solo branding, sé que esta la voy a hacer más a performance? Hmm. Según resultados también varía un poco. O sea, sí que sabemos eh, que Facebook e Instagram... Mmm, nos, nos aportan muy buenos resultados a conversión, pero es verdad que también trabajamos temas de, de branding, temas de captación de leads, temas de, de interacción con, con nuestros bots y, y después YouTube y TikTok, que es verdad que son como redes más visuales, más de contenido, pero es que también... Eh, nos dan buenos resultados a conversión. Entonces, al final, todas las redes intentamos que, que trabajar, trabajarlas en todas las etapas de, del funnel Oye, genial, y para genial. todos los objetivos. Mola. Sí. David, y, ¿y tú cuál es tu, tu toolbox? ¿no? Es decir, como al final trabajas con muchos clientes, ¿tenéis ahí como un, como un mix claro? ¿Cuál es la estrategia con la que te suele sentir cómodo? Bueno, es que depende mucho del producto, la empresa, los mercados. O sea, depende, por, por ejemplo, o sea, hemos llegado a vender zapatillas de muro esa a través de anuncios de LinkedIn ¿vale? y con rentabilidad. O sea, que, que jamás sería un canal que pensarías para un e-commerce de calzado. ¿no? Eh, está claro que lo, lo primero, por ejemplo, en este caso de LinkedIn, lo primero que hicimos fue llevar los mismos anuncios que estamos haciendo en Facebook con rentabilidad a LinkedIn sabiendo que eso o intuyendo que eso no iba a funcionar. Pero bueno, queríamos tener los primeros datos que nos podía dar la red, ¿no? Pues fueron un desastre, eh, como ya imaginarás. Entonces eh, ahí tuvimos que profundizar mucho. Es decir, bueno, hicimos unos Excel con todas las segmentaciones que nos dejaba hacer, hacer LinkedIn, en plan de, sobre todo por profesiones, ¿no? informáticos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos, y damos una serie de copies graciosos, ¿no? En plan de, para informáticos, pues si sabes que el phishing no es una modalidad de pesca, eres muro exe, ¿no? Y con la característica así chula y tal, ¿no? Pues, o, o, si, o para la gente del e-commerce, eh, si sabes lo importante del CAC menos el ETV, eres muro exe. Entonces, claro, son... Son copies que solo si tú estás en esa profesión o te dedicas a eso vas a entender, los demás no, entonces te, te sientes como mucho más identificado con ellos. Pues esto, acompañado de unos vídeos así con estos copies y tal, e ir segmentando cada copy a cada una de las profesiones, pues de las casi 50 profesiones que, que probamos, pues funcionaron alrededor de 15, pero esas 15 eh, funcionan con bastante rentabilidad, ¿no? Eh, entonces, para mí no hay un canal, eh, más apropiado o no, sino es que cada canal necesita su propia estrategia y su propio trabajo sobre ello. ¿no? Hay eh, canales que, por más que hemos intentado hacer campañas para e-commerce, por ejemplo, sobre Twitter pues nunca hemos conseguido rentabilidad, entonces que tienes que entender que son más para branding, ¿vale? O, o YouTube, y, que tienes que entender, pues son canales para branding, pues si haces una campaña en YouTube de TrueView pues tienes un céntimo por visualización, pues, oye, meto 100 euros al mes y, y genero unos cuantos miles de impactos, pero no no lo tengo en cuenta para calcular realmente CACs o otro tipo de métricas, sino es una inversión más, más a branding, ¿no? Pero está claro que siempre tiene que haber un mix de canales, ¿no? O sea, los social ads, para que funcione, centrándonos, por ejemplo, en Facebook e Instagram, eh, necesitan un tráfico inicial, los vaporismos necesitan un cierto volumen de data. Entonces, cuando empiezas un proyecto, lo más difícil es arrancarlo, ¿no? Cuando llegas a, a un proyecto eh, con Muro S, eh, con 300.000 pares vendidos todo ese pues tienes un data que es que eh, las campañas van, van casi solas, ¿no? Pero cuando arrancas proyectos, no toca muchas veces arrancar proyectos de cero, y necesitas generar ese tráfico inicial. Generar muchos miles de visitas iniciales desde Facebook, Instagram, es muy caro. Entonces, ahí sí que tiramos de canales complementarios donde podemos generar tráfico más barato, como pues el Outbreak, ¿vale? Que, bueno, para el que por el nombre no lo conozca, los habrá topa con ellos, los típicos eh, anuncios de noticias relacionadas cuando estás navegando por el país o el mundo que te aparecen al final, que hay una mezcla entre otras noticias, anuncios de e-commerce, etcétera. Pues ese es una red de la que soy muy fan desde hace tiempo. para que se te de forma constante ahí porque es un generador de tráfico muy bueno, hablando eh, costes por clic de 3, 4, 5 céntimos, y son visitas, porque pues, al final tú viniendo desde el país, el mundo, el economista, desde muchos medios de estos, ¿no? Además, a nivel internacional, en casi todos los medios. Eh, entonces, claro, es, es un medio que, que si tú le mandas directamente a la home de tu e-commerce, pues al final, esa eh, visita. Se va a quedar casi nada, pero bueno, te va a poder dar un poco de datos algoritmos y tal, pero se va a quedar nada, ¿no? Entonces lo que tienes que trabajar es todo ese panel, ¿no? De decir, oye, en vez de mandarle a la home a una ficha de producto, lo mando a una noticia mía de un blog donde tenga un poco. Eh, le explique lo que vio en el titular, este titular clipbait, pues tengo un poco de consonancia con ese titular, ¿vale? Pero ya está dentro de mi e-commerce, ya le he podido meter todos los píxeles, ya le puedo luego hacer retargeting, ya seguramente siga navegando por el e-commerce, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de, de canales pues al final nos permiten un poco generar, generar todos esos tráficos iniciales, pues están metiendo cada mes unas cuantas miles de visitas y luego ya sí que buscar ya el performance pues a través de Facebook, Instagram, sobre todo eh, eh, de las ventas. Vale, me ha parecido súper interesante pero yo creo que, que es, es eh, poco intuitivo para alguien que no esté metido, ¿no? Esto que has dicho de si tengo data, si, si tengo ventas ya, al final lo que haces es, entiendo, la, las cargas ya a Facebook, Instagram, a las redes, cargas esas, la, las personas que te han comprado y a partir de ahí ya puedes, entiendo, o ahora nos explicas, saco lookalikes o saco audiencias similares. Y, y, y si no, eh, bueno, vamos a empezar por esto y luego te lanzo la, la siguiente pregunta porque que, son dos temas interesantes. ¿Cómo funciona cuando tengo datos? ¿Cómo puedo aprovechar esos datos para, para que las redes sociales me traigan mejor, mejor tráfico? Bueno, una de las herramientas más potenciales eh, que dio Facebook fue los ¿no? que hoy en día pues, Google de alguna manera se lo, se lo ha copiado, en LinkedIn ya están. Eh, casi todas las redes pues lo van incorporando, ¿no? Que al final eh, en Auburn también las tenemos ya disponibles, que al final pues, oye, si tengo mil clientes, tú le puedes decir a Facebook, eh, búscame eh, usuarios similares a estos mil clientes que ya tengo, ¿vale? Puede ser mis clientes que hayan registrado el pixel de Facebook o también te permite la posibilidad de subir eh, archivos eh, offline, ¿vale? Que igual hayas tú captado a través de online o de registros de concursos o de tus tiendas físicas, lo que quieras, ¿vale? Mientras tengas listados con un nombre, email, teléfono, si lo tiene, etcétera, cuanto más datos, mejor para hacer, para hacer el match. Eh, si te consigue un mínimo de match la red, pues te encuentras usuarios similares a estos. Entonces, hoy en día, eh, lo, que, lo que tenemos un poco comprobado es que estas lookalikes, estas audiencias, eh, nos están empezando a funcionar muy bien, lookalikes muy abiertos, ¿no? La herramienta te permite hacer lookalikes entre el 1 y el 10%. Eh, tenemos campañas con lookalikes del 10% que que realmente están funcionando muy bien, sobre todo en los momentos iniciales, porque cuanto más les abras el aspecto, normalmente la lógica te diría, pues cuanto más cierres el target, mejor acertará sí. la, la red, ¿no? Hoy en día funciona cuanto más abierto le dejes el espectro, mejor te encuentras esos clientes iniciales, ¿vale? Mola. Ahí All habéis coincidido, Ángel, también lo comentaba antes, ¿no? Eso de, uh -huh. de dejar espacio al algoritmo y, y lo mismo, es contraintuitivo, es, es, es curioso, ¿no? Porque cualquiera, eh, vendemos tanto la segmentación y, y luego a veces nos pasamos de rosca y, y no funciona, curioso. Tiene su lógica. Al final estas redes quieren que sea fácil hacer publicidad dentro de la red, ¿vale? Que eh, es una vez bueno, algo que ya inventó Google en su momento, ¿no? De vamos a hacer muy sencilla la herramienta para que el frutero de la esquina pudiera hacer sus campañas y a 100 euros al mes en Google, ¿no? Pues Facebook persigue un poco eso, ¿eh? Eh, cada vez hacerla más sencilla y más intuitiva para que, para que casi cualquiera pueda hacer campañas, ¿vale? Lo que pasa es que eh, detrás, luego detrás hay muchas muchas cosas para la buscar la rentabilidad. Pero es verdad que el algoritmo hoy en día si lo dejas eh, funcionar eh, por sí solo con audiencias muy, muy grandes, pues... Que puede llegar a, a funcionar en algún, de alguna manera. Mola. Ángel, vosotros también utilizáis, entiendo también, ¿no? Datos de compra. ¿Cómo, cómo hacéis esta parte? Justo. Eh, nosotros lo que, lo que intentamos recoger es toda la data eh, que nos sirve. Es decir, eh, lo que nosotros llamamos eh, lookalikes de, de... Perdón. De clientes de alto valor. Eh, porque eso... Eh, Sí que es verdad que te saca, al sacar de usuarios similares te sacan las personas que son similes a un evento, pero si nosotros buscamos venta, no tiene sentido que intentemos hacer unas audiencias con usuarios similares a las personas que han visto la página. O sea, intentamos ir siempre al, al cliente de valor que ha sido el, el que ha comprado, el que ha comprado X número de veces, el que compra y vuelve, el que ha comprado a través de, de un evento offline, etcétera. O sea, sí que los utilizamos eh, bastante. Y es lo que dice David, eh, te deja del, del 1 al 10%. Parece mentira que los del 10%, dices tú, eh, es imposible que funcione porque van a ser públicos muy lejanos a lo que sea, al, al, al propio evento, pero lo, la verdad es que sacando datos sí que nos funciona. Nos funciona bien y, y por el momento lo estamos aplicando. Nuestra estrategia de momento está siendo... Es, eh, es probar. O sea, hacemos campañas para probar eh, los públicos del, del 1 al 2%, del 3 al 4%, 5 o 6%. Así, y así también sacamos learnings para saber qué público realmente es el que a nosotros más más ventas y más conversión nos nos aporta. Hay que sí siempre experimentando. ¿Y hacéis algo, como decía David, de, de llevar tráfico por otros canales para, para recoger ese, ese data también? Sí, justo. Eh, al final, Facebook e Instagram están teniendo un boom impresionante que lo que está haciendo es atraer a más y más anunciantes eh, con el paso del tiempo. Eh, eso lo que se traduce es un aumento de las pujas y ese aumento de las pujas eh, lo que hace es aumentar los costes. Eh, ahora mismo a, a, a tráfico, eh, Facebook e Instagram pues hemos visto como cada mes el, el cpc nos aumenta pero es verdad que en otras redes como tiktok que hemos probado desde desde el mes de junio nos está generando un tráfico a un coste de tres céntimos o sea eso en facebook e instagram no se ve o pues, sea, hacía muchísimo tiempo que no que no lo veía esos números entonces eso hay redes más apropiadas para, para traer tráfico eh, outbrain que, que lo mencionó david también lo utilizamos, que es verdad que es una red propiamente hecha o destinada eh, para, para eso, atraer tráfico. Y después, una vez tengamos esa data, ese usuario que nos ha visitado, pues intentar tratarle de una forma diferente a, a, para que, eh, por último, convierta. Mola. Eh, David, eh, profundíceros un poco más también en este tema. Eh, es Yo vuelvo a lo mismo, es que aquí estas son las cosas que me flipan cuando es un poco contraintuitivo, ¿no? porque uno diría, venga, pues si ya tengo en Facebook e Instagram los datos de segmentación, pues yo lo que le digo a Facebook es que me segmente por esta gente y arreo. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los usuarios me visiten una página del blog, por ejemplo? Eh, bueno, al final, eh, cuando, cuando creas tanto el retargeting como estos lookalikes, eh, puedes también encontrar segmentaciones en plan de gente que el 25% de los usuarios que más tiempo han pasado en mi página, ¿no? O el 10% de los usuarios o el 5%, que son las tres métricas que te deja, que te genera, ¿no? Entonces, eh, la estrategia con, con este tipo de redes, eh, de crear contenido y de, para, para, para luego poder generar titulares, clickbait y generar tráfico barato, pues, por ejemplo, a través de, de Outbreak, eh, es generar muchas visitas, lógicamente muchas de esas visitas las vas a tener que cribar ¿no? Entonces eh, tú, tú vas a Facebook haces segmentación oye, gente que me había visitado este, estas determinadas URLs no que son las que sabes tú que son las páginas de destino de este tipo de campañas, uh -huh. pero por ejemplo te quedas solo con el 25% de los usuarios y discriminas a otros 75% si quieres, o ¿no? a otros 75% haces una campaña pero más low profile eh, intentas rescatar a alguno más etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es verdad que bueno, al final, para generar tráfico barato, pues tienes que, que hacer estos ciudades de clickbait llamando mucha atención. Entonces, eh, es difícil guardar el equilibrio entre... A ver, genero algo llamativo, pero que realmente pegue mucho con mi target, etcétera, ¿no? Pues normalmente muchas veces terminas cayendo en algo más sensacional y tienes que cribar parte, parte de ese tráfico. Eh, lo mismo que cuando haces eh, campañas con concursos y cosas de este tipo, que al final los concursos pues es algo que llevamos haciendo toda la vida digital, pero es que sigue funcionando, ¿vale? Lo que pasa es que al final la recomendación es siempre, oye, si vas a hacer un concurso, Hazlo, hazlo bien y lo que por lo menos tenga algo de relación con tu target, ¿no? Claro. Es decir, que eh, pues, pues cuando hicimos eh, el último concurso de murales por ejemplo, queríamos regalar viajes, porque al final los viajes son lo que mejor funciona ¿vale? Así que sí que pues, también lo está haciendo constantemente. Yo participo, a ver si tenéis manos para meterme en algún premio. Eh, y... Pero, claro, elegimos un poco las ciudades del futuro, ¿no? Entonces, San Francisco, Dubái, etcétera. Que, eh, pero, claro, sí, te mandamos a San Francisco, pero te mandamos a Silicon Valley. ¿Por qué? Porque tenía mucha relación con nuestro target. Uno de nuestros targets principales es la gente emprendedora, gente de startups. De, de un poco de, de este mundillo, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le apetece, si un caza concursos no le apetece sí por sí tener que irse a Silicon Valley, ¿vale? O sea, sí que le apetece ir a Nueva York o, o a Tailandia, pero no a Silicon Valley, ¿no? Entonces, los concursos sí, pero, pero siempre intentando filtrar un poco, poniendo un cierto filtro para que para que no te entre cualquier caza eh, sí. eh, con y tráfico de este casi, ah, lo que al final No es lo mismo que cuando aplicamos eh, estrategias de captación de leads, que es otro punto muy interesante para explotar con los social ads. Eh. Los, estos formatos nativos Facebook Instagram te permiten unos formatos nativos de sí. Facebook and leads, se llama que al final cuando tú haces clic, igual te vas a encontrar con alguno de ellos, la gente lo está escuchando, eh, te salta un formulario que se autorellena con tus datos de Facebook y en dos clics... Eh, está registrado, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacer un, siempre hay que poner un gancho para este tipo de, o sea, gente que lo utiliza para concursos, a mí no me gusta utilizarlo para concursos, me, utiliza, me gusta, por ejemplo, utilizarlo, pues, cuando eh, descárgate un ebook, descárgate un white paper, descárgate cosas de este estilo, pero claro, intentamos que sean cosas que solo de, eh, sean potenciales para nuestro target, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, con, con Toto últimamente, eh, la marca, que es una marca que, bueno, que igual oh, suena de mochilas, de mo mochilas tal, cosas para todos los niños de, de España y de bueno, el medio del mundo están locos un poco con esa marca, pues para hacer captación de leads masivos para ellos, eh, al final hicimos e-books, eh, ahora por ejemplo durante el confinamiento, pero que eran ebooks que eran 12 actividades para hacer con niños en casa. Todo sea, el mundo estaba loco eh, buscando qué hacer con los niños en casa tanto tiempo, ¿no? Pues claro, eso permitió gastar leads muy, por muy pocos céntimos, de forma muy masiva, pero a la vez está filtrando porque quien te está descargando eso sabes que es gente que tiene niños experiencia en casa, ¿no? Es pues un poco es la idea. Y, y luego, ¿esos leads los trabajáis también por social ads o lo lleváis a, a email o lo lleváis a otros canales para terminar de, de cerrar la venta? Bueno, la, la idea es trabajarlos ya por email marketing, vale. ¿vale? Porque, bueno, si tienes el email, siempre te va a ser mucho más económico trabajarlos por email marketing. Otra cosa que adicionalmente, bueno, te interese o bien subirlos para que hagan la en el futuro o lo que sea, pero bueno, adicionalmente están pensados para trabajar por por email marketing, eh, aquí ya lo recomendable es tener un CRM por detrás, ¿vale? Para que, oye, una vez que lo suscribes, el CRM les manda automáticamente ese book y, oye, a los siete días este otro email, a los 15 días si no me ha comprado este otro email, a los 30 días si me sigue sin, comprobar, sin comprar le mando este otra cosa, ¿no? Entonces, eh, que los CRM ya empiecen a trabajar por ti una vez que, que captas el lead. Mola. Eh, Ángel, nos vamos a meter ya saco en, en redes específicas. Si te parece, empezamos por Instagram, porque yo, yo diría no que es como, como la que pinta la primera en, en prioridad, por decirlo algo, en, en muchos casos. Y en el caso de Blue Banana creo que es así. Eh, Instagram, ¿cómo lo planteáis vosotros? ¿Qué, ¿Qué hacéis? Y sobre todo, trucos y consejos. ¿no? Cuando alguien se mete en Instagram, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, lo primero comentar es que, si, si el que nos escucha no, no, no lo sabe, es que Instagram se trabaja desde el Business Manager de Facebook. O sea, al final, Facebook e Instagram, al permanecer eh, en, la, en la misma compañía, se trabaja desde ahí ambas plataformas, ¿vale? Entonces, realmente eh, lo que Facebook también recomienda es que no hagas divisiones de plataformas porque para el algoritmo, lo que comentábamos antes, más abierto, más más margen le das al algoritmo, mejores resultados tienes, ¿vale? Pero es verdad que Instagram eh, para nosotros es la red número uno, o sea, es digamos que es la, la red donde más ventas cerramos, pero también donde más usuarios nuevos llegan porque lo que, eh, lo que hablábamos eh, concursos eh, los filtros como el que sacamos la semana pasada, o sea, todo ese tipo de contenido lo que nos hace es eh, tener el poder de crear nuevas audiencias para después utilizar a nivel de conversión. O sea, lo bueno de Instagram y Facebook también, además de los lookalikes y de retargeting, es que podemos sacar propias audiencias de los usuarios que interaccionan con nosotros a nivel orgánico y a nivel de paid. O sea, nosotros podemos eh, sacar los últimos usuarios que han con, con, interactuado con, con nuestro Instagram en los últimos cinco días crear un contenido exclusivo para ellos y desde ahí después eh, eh, partir para intentar eh, que el que realmente esté interesado y no sea un, sea un concursos, lo, lo acompañemos en, en de camino en el funnel y al que no esté interesado, lo saquemos del funnel, ¿vale? Eh, entonces, eh, más o menos es eso. Eh, Instagram, eh, si lo que realmente quieres es crear un contenido que, que invite a, a, a permanecer en, en la red y después algo súper visual para, para intentar eh, convertir. Después trabajar mucho las audiencias, lo que comentaba, eh, los usuarios que visitan, los usuarios que nos dejan me un mensaje, los usuarios que interaccionan con nuestros anuncios, que ven los, los vídeos, hay muchas opciones para hacer y para sacar audiencias que después nos va a valer mucho en mucho retargeting. Oye, explícanos lo del filtro, porque yo lo conozco, pero a lo mejor alguien no lo conoce y me parece algo chulo, ¿no? El, el, porque que generas un contenido que, que, que es solo para la red de Instagram, ¿no? O sea, que tiene sentido. Cuéntanos un poco qué habéis hecho. Sí, eh, nuestra intención siempre es eh, no, no ser una marca simplemente que vende, sino que también entretiene. Entonces, en esta estrategia, un día se, se ocurrió en la oficina eh, el tema de, de un filtro, que la gente interaccione con nosotros, que la gente vea lo que hacemos, que sepamos que sepan quiénes somos y al final pues, decidimos que hacer un filtro para que fuera un surfero, eh, coincidiendo con la, con la salida de la nueva colección de, de bañadores. Eh, de momento está teniendo un éxito a nivel de, de compartir y, y tal, brutal, porque además le hemos acompañado también con una campaña de, de captación de leads que al final lo que hacemos es, eh, juega este juego, haz una captura con tu mayor puntuación y tienes un regalo asegurado. O sea, al final combinar estrategias y utilizar esto para, tanto a nivel de venta como utilizar eh, y conseguir nuevas audiencias, te van a dar un resultado brutal. Mola. A mí me parece una idea brutal. David, ¿cómo planteas tú, eso cuando te metes en, en Instagram con un cliente, ¿cómo, cómo hay que plantearlo? <risa> bueno, <risa> eh, al final, en estas redes, pues es muy importante el contenido, ¿no? Entonces, eh, es como todo. Eh, a la, a, adicionalmente a, lo, a la inversión que tengas estipulada para, para, para ads tienes que tener una inversión para crear contenidos visuales. Porque si no, de nada te va a funcionar estar ahí, ¿no? Es una problemática, por ejemplo, que ahora está viendo con TikTok, que muchas marcas quieren estar, pero dicen que no tenemos recursos para estar generando. Los tipos de materiales que tan exigentes en una red como, como TikTok, ¿no? porque, porque al final, si tienes un perfil muerto, es, es contraproducente estar haciendo haciendo inversiones ahí. ¿no? Entonces suele ser algo más complicado aunar esos dos tipos de cosas. ¿no? Es decir, Oye, todo este presupuesto mínimo para, para, para los anuncios, eh, tienes que generarme este número de piezas mínimas, darme el presupuesto para, para generarlo. Eh, luego, adicionalmente, en nuestro feed, ¿no? entonces es una suma de, de muchas cosas que muchas veces es una barrera de entrada para hacer una buena estrategia, ¿no? Eh, pero, bueno, es mejor un canal trabajado que, que tres a medio trabajar, ¿no? Que es un poco, eh, pues eso, lo ha hecho bien porque al final se han focalizado en Instagram, han trabajado muy bien Instagram. Quizás si hubieran tenido que, de, que diversificar los esfuerzos por tres y trabajar tres redes sociales diferentes, pues no hubiera ido tan bien porque al final diversificas mucho los usuarios, tus esfuerzos, los focos internos del equipo y, y, y los presupuestos, ¿no? Entonces... Eh, Instagram, que bueno, eh, hay que ver qué, qué tipo de marca eres también eh, para ver si te interesa red, qué tipo de público tienes también, porque bueno, el dato que, que antes aportaba y eh, al final que, que el 26, eh, el 50% de usuarios sean menos de 26 años dentro de TikTok, te dice que también que los otros 50 son son mayores de 26. ¿vale? Entonces, eh, eh, mi apuesta es que o Instagram se pone mucho las pilas, son dos años probablemente esté desplazado por TikTok veíamos en estos días noticias de que ya lo querían quitar de la, de la Google Store porque, porque, porque realmente espiaban, o sea que Google… Google acusando de espiar a, a otra empresa. Eh, es, es un poco la paradoja, ¿no? Eh, eh, yo creo que ya empiezan a estar tan desesperados en Estados Unidos con TikTok y, y con el gobierno de china porque, al final, esto ya no es una gran empresa, ya es una guerra geopolítica eh, que, que ya veremos y que, yo creo, o las paran los pies por las malas o, en dos años, eh, TikTok va a desplazar a Instagram como primera red. Al final, visual, ¿no? De contenido visual. Facebook se va a reinventando porque al final se ha conseguido reinventar muchas, muchas veces, pero bueno, ya veremos también cómo acaba por red, ¿no? Entonces, eh, el problema de todo esto es que son redes muy cambiantes, ¿no? Porque eh, hace tres años, pues, en Instagram, con trabajarte el feed, Valía, ¿no? Y podías hacer, podías tener un fotógrafo y trabajar imágenes estáticas y hacer algún stop motion y ya, ya iba bien. Hoy en día tienes que trabajar el feed, pero también tienes que trabajar los stories, ¿no? Porque, porque la gran parte del tráfico se ha ido a los stories. Ya casi nadie navega por el muro. Entonces, los stories ya, ya es un formato vertical en vez de horizontal, ya es otro tipo de, de, de producciones, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez nos lo complican todo más eh, para trabajar bien, bien estas redes, ¿no? Entonces, el primer paso. Eh, que tienen que estar siempre saber lo, las marcas y los clientes es que vas a tener que invertir también en producción, en generar contenido. Claro. ¿Y, y cómo lo hacéis vosotros, David, con, cuando manejes con una marca? ¿Generáis vosotros desde la agencia ese contenido o es la propia marca la, la que lo genera? ¿Reutiliza material? ¿Hay que generar con, contenido específico? Hay casos de todo tipo, hay casos de todo tipo, o sea que eh, al final hay empresas con recursos, hay empresas que externalizan, hay veces que llevan nosotros, o sea depende un poco el, el acuerdo, ¿no? Eh, reutilizar materiales es difícil porque no hay, eh, por formatos como el que te comentaba, estar en Stories, no hay otra vez que el auditor que utilice materiales similares a esto, o sea no nos vale que, que nos estés mandando los vídeos de YouTube eh, no vale que nos estéis mandando las cosas que subís a Twitter porque no las vamos a poder utilizar para, para, para, para Instagram, ¿no? Entonces eh, es la problemática. Ya hay muchas empresas ya que están especializando en este tipo de cosas, en hacer animaciones, en hacer, hacer estos en motion, en hacer pequeñas producciones de 5 o 10 segundos para estas redes. O sea, ya, ya hay muchas cosas en el mercado que al final te pueden, te pueden ayudar. Vale, genial. Bueno, Ángel, a ti te pregunto también, y eh, yo me lo sé, pero cuenta la audiencia eh, cómo generáis vosotros el contenido visual, que lo vuestro es una apuesta fuerte. Sí. Eh, siempre que, que hablamos de Blue Banana es como que se te viene a la mente eso, el típico viaje pariadisiaco o yendo a la montaña a hacer esquí. A hacer... El otro día sacamos la campaña con bañadores con unos locos saltando por, por acantilados eh, nuestro contenido se basa en eso, o sea, el contenido que de, mu de alto impacto, que, que consiga atraer a, a la audiencia y que sorprenda a la audiencia. Para ello, pues tenemos una red de, de creators propia eh, que van pues, a X destino cada X veces, sacamos ahí a tope las máximas fotos y vídeos posibles, después montamos y empezamos a subir. Pero al final es eso. Se basa en, en unos viajes muy top en para crear un contenido más top todavía. Mm que suena muy bien, ¿eh? o sea, para quien nos esté escuchando hay gente que vive de estar viajando, porque luego es más duro de lo que suena, pero idealmente mola mucho el concepto de que te paguen por viajar y sacar fotos muy chulas, aunque yo sé luego que, que los que generan contenido para vosotros les toca despertarse a las 4 o 5 de la mañana para estar en la puesta del sol en el pico no sé qué, que es la parte que no se ve. Sí, sí. Pero, pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo de, de que el contenido visual funciona muy bien. Ahora, eh, Instagram, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta para que te funcione bien? ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos trucos o, o, o a veces fundamentos básicos, además de lo que hemos hablado un poco de segmentación y buen contenido visual, que hay que tener en cuenta en esta red? Pues yo diría que para esta red es eso. El, lo más importante es saber trabajar las audiencias. Porque Y en eso incluye tanto utilizar eso, los localized que nos aportan buenos resultados como, como los audiencias de retargeting. Pero también es verdad que lo que funciona muy bien es saber excluir. O sea, si tú al final impactas y quieres impactar a, a usuarios diferentes, eh, tienes que excluirlos de, de, las campañas, de las diferentes campañas que haces. De nada te vale estar impactando en una campaña a los usuarios nuevos que de que te visitan por primera vez si no, si no estás excluyendo a los usuarios que ya te han comprado, porque al final ese mensaje eh, les va a impactar a, el, a ese mismo usuario y, además, eh, vas a estar compitiendo en ambas campañas contra ti mismo. O sea, cosa que, cosa que no tiene sentido. Eh, pero además el, en Instagram eh, lo que cada vez funciona más es el tema de los stories. O sea, al principio es verdad que Facebook, lo que invita, el tema de carruseles y de ubicaciones, lo que intentaba hacer eh, era eh, meter más contenido a nivel de feed, o sea, mucha más publicidad a nivel de, de feed, de que vayas haciendo scroll y te encuentres tu anuncio, pero es verdad que cada vez nos encontramos más con que la, los usuarios eh, ven stories. Entonces, para mí, una clave es separar muy bien y hacer buenos eh, anuncios a nivel de feed, sí. o sea, con su tamaño adecuado de 1080 por 1080, típico eh, cuadra, imagen cuadrada, y después al nivel de story, para que no sea se vea como un simple recorte, sí. sino que se vea entero y se parezca al contenido que, que realmente aparece en stories orgánicamente. Mola. Ahí toca un trabajo de, bueno, de generar más contenido que es complicado. Sí. David, en tu caso, ¿algún aprendizaje o consejo a tener en cuenta cuando te metes en Instagram para, para afinar bien? Bueno, si la principal un poco de diferenciación entre Facebook e Instagram, porque como decías al final, pues, eh, a la hora de montar anuncio puedes elegir que se muestre en ambas redes o solo en una, pero cuando estás mostrando en ambas redes es que te que dar cuenta que en Instagram el copy sobre todo pasa a, una segunda, a un segundo plano, muy segundo plano, ¿vale? Mientras que en Facebook todavía podemos destacar muchas cosas en el copy, hacer bullet points, meterle iconitos, porque, y bueno, eh, hemos comprobado que en muchas campañas es determinante para el rendimiento explicarle eh, eh, cosas, llamar la atención en el copy, en Instagram pues al final se queda eh, muy abajo en una letra eh, muy light y demás, también muy reducido, entonces la gente solo va a ver realmente la creatividad, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hay, que hay que acompañar, digamos que el texto tiene que estar dentro de la imagen, porque esto es un fallo que hemos visto en muchas campañas, porque al final tú eh, bien, te sube la imagen o sube el vídeo, sube un copy y se queda tan tranquilo, pero cuando tú estás navegando, si tú ves una foto de una camiseta, pues te quedas tan así, ¿sabes? Bueno, pues una foto de un usuario más, ¿sabes? Ni siquiera muchas veces te das cuenta que es, que es un anuncio, ¿no? Entonces, hay que trabajar creativo Hoy en día, antes no lo dejaba. Hoy en día, cuando haces una campaña, puedes subir qué creatividad quieres que se muestre en Facebook, cuál en Instagram, cuál en Stories. O sea, hacer eh, una creatividad o un vídeo para cada una de las ubicaciones, que esto es un gran avance, ¿vale? Porque antes tenías que hacer campañas separadas para cada una de las ubicaciones, etcétera. También, a veces la gente sube eh, una creatividad para el feed, para lo que es el tablón de, de Instagram, y marca también Stories. Entonces, Facebook te lo va a gastar, ¿vale? Pero, lo que, pero te lo va a gastar putre. Eh, no te va a aprovechar todo el espacio que tienes de, de Instagram Story. Entonces, muchas veces estás navegando y te encuentras con anuncios que básicamente te pones el texto en grande en blanco, con la horrela y mal puesta y una foto pequeña, ¿no? Entonces, eso es, esto es contraproducente. Eh, luego, utilizar fondos de color muy llamativos. Eh, sobre todo cuando trabajas con los diseñadores, el principal problema que, que vemos que tenemos que, bueno, sobre todo diseñadores un poco que hemos metido en la empresa cuando trabajamos con diseñadores de empresas externas, es que hay que formarlos en hacer creatividad para este tipo de, de redes, ¿no? Porque un diseñador puede ser alguien que ha estudiado diseño gráfico, eh, que igual viene de, de, de tocar algo online, pero viene de un mundo de. Eh, más importante la tipografía, el que todo esté maquetadito, etcétera, y no se da cuenta. Está diseñando su iMac de 30 pulgadas y no se da cuenta que al final estas creatividades se van a ver el 90% de los casos en un móvil, que a veces lo ves en un móvil al sol, con un, no todos tienen un móvil de última generación con pantallas muy grandes, entonces los textos tienen que estar a un tamaño prudente, etcétera, etcétera, ¿no? porque para eso necesitar creatividades con con un textito, una esquina puesta y tal, pero es como, bueno, pero es que sabes que esto no, no se va a ver, ¿no? Cuando, cuando estamos invirtiendo Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener, hay que tener cuidado. Joder, ahí, ahí salen muchas cosas. ¿o? Ya queda claro que solo, solo la creatividad, que parece lo fácil a veces, es complicado de narices. Es determinante. Vale, eh, quería preguntaros ya. Eh, Instagram y Facebook, habéis dicho, se manejan desde, la, desde el Facebook Business Manager, pero cuando quieres hacer una campaña en Facebook o a lo mejor a veces quieres tocar a usuario, excluyes Instagram porque te vas a dirigir solo a Facebook o en algún caso que merezca la pena hacerlo aparte, ¿qué hay que tener en cuenta en Facebook? Normalmente lo que más importancia, en mi opinión, hay que darle es que Facebook al final es una red que se utiliza más en desktop que en mobile. Entonces, al final, el usuario que ve un anuncio en Facebook está más dispuesto a la compra que el que está en Instagram, porque el que está en Facebook está en, en web. En web es mucho más fácil comprar cualquier tienda online. Entonces, deberíamos tener eh, en, cuenta en, es, eh, en cuenta eso. Eh, sí que es verdad que en nuestro caso... Eh, utilizamos el eh, 90% de las veces que ambas eh, ubicaciones juntas, pero es cierto eh, que el tema de Facebook pues es otro otro comportamiento diferente, porque también Facebook eh, tiene a gente con, de, de edades más rangos eh, más amplios eh, el comportamiento es diferente, eh, a nivel visual también es diferente, lo que decía David de, en Instagram es 80% la importancia de la imagen. En Facebook ya sí que tienes copies más largos, imagen más en segundo plano, también tienes más ubicaciones. Entonces, hay que tener en cuenta sobre todo eso, tema de ubicación y tema de comportamiento de, de compra de, por parte del usuario. Mola. David, ¿algo más en, que haya que tener en cuenta en Facebook? Bueno, efectivamente tenemos una gran lacra no el digital, que es que la mayor parte del tráfico es mobile, eh, bueno, en todo internet. Y, pero las conversiones siguen siendo mayoritariamente desde el escritorio, ¿vale? Cuesta que la, que la gente compre desde mobile, ¿no? Eh, se avecina un, un gran cambio dentro del ecosistema de Instagram con, con su nuevo marketplace, ¿vale? Eh, que van a sacar, si no... Si, si no vuelven a dilatar en el último trimestre de este año, ¿vale? El Facebook Shop va a ser una evolución, entonces Instagram se va, se va a transformar en un marketplace en el que tú vas a poder hacer comprar un producto que es un anuncio sin salir de la propia aplicación, ¿vale? Entonces, eso va a facilitar mucho eh, las ventas a los e-commerce porque, claro, no dependes de la experiencia de usuario que tenga el cliente en tu e-commerce, en nuestro caso de que el cliente tenga un site rápido, que lo tenga bien adaptado a mobile, etcétera, etcétera, sino que en tres clics, pues, el usuario va a poder comprar algo desde Instagram, porque tendremos precargadas nuestras tarjetas de crédito claro. dentro de Instagram, como lo tenemos hoy en día dentro de Amazon, ¿eh? y entonces eso será bastante killer eh, a priori para, para empezar a, a las conversiones en mobile, eh, desde la red, que es algo que llevamos eh, esperando desde, desde hace tiempo, ¿no? Eh, entonces, esperemos que en ese momento ya Instagram se ponga niveles de conversiones y escenarios de ventas eh, que, que Facebook tiene hoy en día, porque efectivamente, eh, mobile y Instagram nos funciona muy bien para ese descubrimiento un poco de o ese primer impacto de la marca a los usuarios, pero la conversión normalmente la tenemos que solo seguir desde otros canales como, como sea Facebook o un retargeting de display o, o problemática etcétera, ¿no? Porque, porque cuesta, ¿no?, hacer esa, esa conversión directa desde un anuncio de Instagram, porque, bueno, pues la gente está lo que está, es pues como TikTok, ¿no? Te genera tráfico barato, pero hoy en día, pues, la gente parece que está lo que está dentro de la red. Puede curiosar un poco, pero enseguida vuelve a la red, no quiere como parar ese momento de, de estoy haciendo esto, estoy en mi momento de ocio, eh, ahora no es el momento de comprar, ya si me impactas más adelante o no te da más adelante, igual me lo vuelvo a pensar, ¿no? Oye, eh, hablando de esto que, que ya llegará lo del marketplace, pero es verdad que en el último año Instagram ha sacado estos formatos más comprables, ¿no? Donde al final puedes etiquetar los productos. No, no, no tengo claro, creo que ya se podían usar en España, no lo tengo 100% claro. ¿Los habéis utilizado? ¿Funciona? ¿Merece la pena? Sí, eh, pues, lo que puedes hacer ahora mismo es etiquetar eh, tus productos dentro de una foto, etcétera, ¿vale? Dentro de una, de una publicación eh, o eh, si tienes bien integrado tu catálogo con, con Facebook eh, pues, pues bueno, pues crear anuncios dinámicos, con los produ dinámicamente con los productos, igual con los últimos productos que el cliente ha visto dentro de E-Commerce, cuando hace retargeting, incluso después reimpactar con productos que se ha dejado en el carrito abandonado, que bueno, esto es otra. Esto, sí, es un formato que en Facebook, por ejemplo, estará más gente, ¿no? Porque le metes un copy en plan de, oye, que te has dejado esto abandonado en el carrito y se está agotando, ¿no? Pues, bueno, Algo más creativo que eso. <risa> pero, Y le, le vuelves a enseñar los productos que, que sí, que se ha dejado en el carrito. Eh, y entonces son cosas que suelen llamar la atención. Eh, pero bueno, lo que te contaba es un paso más allá, ¿no? O sea, esto ya, ya nos enseñaron un poco lo que eran los bocetos iniciales, el verano pasado, cuando fuimos a Dublín. Y nos pusimos dientes largos y desde entonces estamos esperando que lo, que lo el COVID les ha retrasado un poco los planes, ¿vale? Porque la idea era, a, a, ahora antes del verano, activarlo, ir haciendo test para que cuando llega el último trimestre, Black Friday, etcétera ya estuviera todo testeado. Y ahora están, haciendo, están empezando a hacer el rollout de ciertas cuentas, sobre todo cuentas de agencias y demás, para, para ir probando con algunos clientes. Pero vamos, se, se prevé que llegue hasta el último trimestre y todo va bien. Vale. Eh, ¿Algo importante que nos estemos dejando a Facebook e Instagram? ¿Se os ocurre? <risa> que, que, que empiecen a cotizar en España. <risa> eso, eso, a que paguen aquí <risa> impuestos. Eh, pues si queréis pasamos. Tenía que apuntar a Twitter, que ya habéis dicho que, que Twitter no se vende, básicamente. Eh, yo sé que Blue Banana ni siquiera tiene presencia. Entonces, David, eh, ¿Twitter lo usáis para algo? O sea, ¿merece la pena plantárselo para, para algo en, en B2C? Porque yo sé que en B2B tiene sentido, a veces para ebooks y para determinadas cosas, pero así más para, para e-commerce, producto y demás. ¿Cómo lo ves? Pues mira, me da mucha pena, pero creo que, que al final, eh, o sea, por muchas campañas y muchas pruebas que hemos hecho ahí, hemos trabajado con el equipo de Twitter, que, que sí, que son muy accesibles, muy majos y, y, y de todo, eh, pero no hemos conseguido campañas con, para generar ventas rentables nunca, ¿vale? O sea, es una, una red que, bueno, para, para branding, pues ciertos formatos de branding y demás, pues pues te pueda dar un apoyo si la examinas bien y sabes aprovechar pues, momentos televisivos, eh, momentos eh, pues de, de eventos deportivos, cosas de ese tipo, que yo sí que tienen unas segmentaciones y unas integraciones muy buenas con eso. Entonces, oye, si eres una marca de deporte y justamente te permite segmentar a gente que está eh, viendo las Olimpiadas y cosas de ese tipo, que son cosas que te pueden hacer, pues funciona medianamente bien, ¿no? Pero ya te digo, o sea, no para conseguir el performance, sino como impacto de branding, pues a veces te da resultados de CPM este y demás muy buenos. Pero por desgracia, pues, pues, es de las pocas canales en los que no tenemos, digamos, casos de éxito para decir se han conseguido antes. No, o sea, que ahí en Twitter nos quedamos lo, los que nos gusta conversar y, y ya está. Es una red para, para eso. Y que dure, ¿eh? que dure. Soy fan, como, como usuario soy fan, pero, pero yo te digo como rendimiento a nivel de, de empresa es difícil. Claro. Bueno, pero es bueno saberlo porque así también al final focaliza, ¿no? Y dice, bueno, una cosa menos de la que me tengo que preocupar. Ya que eso es bueno. Eh, Ángel, eh, pasamos al TikTok vale Porque lo has dicho sí. tú, que ya estáis jugando. Eh, para qué, ¿Qué estáis haciendo en TikTok? ¿Cómo lo estáis exprimiendo? ¿Qué cosas estáis viendo en estas primeras tomas de contacto que estáis teniendo? Pues TikTok era un desafío porque al final hay muy pocos anunciantes, eh, todavía no se sabe realmente cuáles son los resultados estándar o cómo te puedes eh, comparar con unos resultados buenos, si lo que estás sacando tú es bueno, si lo que estás sacando tú es, es malo. Entonces, realmente era una prueba porque sabíamos que nuestra tarjeta estaba ahí y queríamos estar con ellos. Nosotros, por lo que, por este mes y, y poco de, de prueba que estamos sacando es que puedes conseguir un tráfico muy barato, o sea, muchísimo más barato que con redes de Facebook, Instagram o YouTube. Pero sí que es verdad que a nivel de conversión baja bastante. O sea, nosotros empezamos en los primeros días a convertir 5 euros por, por encima del coste que teníamos en, en Facebook e Instagram. Pero de repente eh, nuestro ratio de conversión ha bajado muchísimo, ¿vale? También es verdad que nuestro... Nuestra medición no es perfecta porque al final un, un usuario que está en TikTok después puede cambiar a, de, de sistema operativo, de, ser, de dispositivo y tal, y ahí ya pierdes eh, el seguimiento. Entonces, realmente no sabes si, si, si el que ha visto el anuncio de TikTok algunos eh, días ad, adelante ha convertido o no, pero es verdad que el tráfico que nos da es es muy, muy barato. Además es que además de eso, nosotros en, en, hemos tenido un crecimiento bestial. o sea en, en dos semanas pasamos de cero seguidores que teníamos a 10.000. Entonces, esos nuevos seguidores lo que nos da es eh, tráfico nuevo, nuevas audiencias para, para jugar con ellas, porque es verdad que el, que el, que el manager de, de TikTok es una copia casi exacta del business manager de facebook al final se trabajan casi los 6 8 objetivos los mismos objetivos tienes la parte de audiencias que también te deja sacar usuarios similares te deja sacar los usuarios que interaccionan con tu con tu perfil en orgánico o sea lo han hecho bien en ese sentido si sí, es verdad que tienen que, que mejorar algunas cosas pero destaco también un, que tiene una herramienta muy potente de crear contenido, porque dejan, además del contenido que metas tú orgánico o creado eh, por, por un equipo profesional, te dejan hacer una cosa rápida con un par de imágenes que tienes, le ponen una de música, te personalizan la música según lo que está la, viendo la imagen y funciona realmente bien. O sea, nosotros hemos hecho pruebas para ver si realmente de eh, Merecía la pena tener a, a los creators enfadados conmigo porque les cargaba mucho de trabajo o si realmente yo con, con mis pocos y escasos conocimientos de, de diseño montando un par de imágenes y añadiendo una pieza musical valía. Los resultados es que funciona mejor. Eh, obviamente lo de créditos, pero es verdad que, que si es para un apaño una empresa pequeña que no tiene este, este equipo profesionalizado puede servirle perfectamente y, y hay inversión mínima o, o ya hasta porque me acuerdo hace un tiempo que yo lo mira había una inversión mínima que te pedía no sé cómo está ahora sí bueno realmente tiene truco porque lo que te dice tiktok es que tienes que tener una inversión mínima de 50 euros al día a nivel de campaña lo que pasa es que nosotros Hackeamos un poco eso y los primeros días probamos eh, a nivel campaña más el mínimo de 50 euros, pero después eh, creando conjuntos de anuncios le metimos menos presupuesto, 10 euros, creamos dos conjuntos de anuncios a 10 euros y lanzamos. O sea que realmente diría que, que no hay inversión mínima. Mira aquí los hackers, mira los hackers. <risa> David, tú también te has pegado un poquito con con TikTok, ¿verdad? ¿Cuál sí. ha sido tu experiencia? Sí, bueno, eh, es una red con muchísimo potencial, eh, todavía están eh, pues en un momento muy inicial, ¿no? O sea, eh, dentro de que, bueno, te deja te deja defenderse ya un poco su herramienta y demás, pero bueno, todavía le faltan muchas cosas, pero como bueno, lo mismo es cuando empezó Facebook y cuando empezaron otras muchas, ¿no? Que al final simplemente es darles un poco de recorrido y, y se pondrán al mismo nivel. Eh, yo creo que ahora se han centrado mucho en copiar a otros en vez de buscar su propio camino, ¿no? Eh, porque al final, efectivamente, tienes unos formatos muy similares a los de Instagram, ¿vale? O sea, eh, es, una, es un mix de formatos de, de YouTube y los que te puedes encontrar en Instagram, ¿no? O sea, formatos de eh, TrueView antes de, de otros vídeos o de vídeos en directo, eh, formatos sin feed, formatos tipo Stories, puedes patrocinar filtros, Cosas, cosas muy parecidas a lo que hacen en, otro, en otras redes, en vez de buscar, yo creo, su propio camino. Entonces, son formatos más ideados ahora mismo para branding, para campañas de branding y visibilidad, que más para buscando performance, pero llegarán a ello, ¿no? Llegarán a ello porque en China ya están activas otras cosas más focalizadas en e-commerce, ahí es verdad que, que lo que son las ventas en directo mueven decenas de millones de... De, de, de dólares en, en, en ventas, ¿no? Entonces, ahí ya están más evolucionados en ese sentido. Aquí, por pues, ese tipo de los live y tal, o sea, todavía difícil encontrar a gente intentando vender cosas y tal a través de live y, y que funcionen. Entonces, eh, claro, ellos están con eh, un mercado que les funciona muy bien en China. Han intentado medio adaptarse al mercado occidental, pero su adaptación ha sido copiando a lo que está funcionando aquí y quitando las cosas más rentables que estaban haciendo allí, porque porque aquí todavía no se veían, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que todavía necesitan tener un equipo más grande dentro de, de Europa, de Estados Unidos, que vas a entender y desarrollar más ad hoc eh, aquí cosas que, que nos valgan. Porque, bueno, eh, lo bueno es que están creciendo en público, eh, están creciendo en, en interacciones, en uso diario, etcétera Entonces ya será... Es solo cuestión de tiempo que nos empiezan a aparecer pues, cosas como nos aparecen en Facebook de intereses, comportamientos y demás, que es lo interesante, ¿no? que ahora mismo pues, tienes segmentaciones también muy limitaditas de la red. Por eso digo que es más bien para branding que para, para encontrar tu cliente perfecto ahí. Oye, y te voy a hacer, David, la, una pregunta de, de abuelo que ha intentado usar TikTok y todavía no se ha apañado. Eh, ¿Cómo orientas las campañas ahí? Porque claro, cuando uno entra, eh, todos los que, los que no usamos mucho TikTok tenemos la sensación de que TikTok es para bailecitos. Pero luego ves, es verdad, que cuando cotillas un poco ves a marcas como la NBA, como algunos medios de Estados Unidos que hacen cosas eh, muy curiosas. ¿Cómo hay que enfocar una campaña para que funcione en TikTok? Bueno, eh, todavía lo estamos descubriendo, ¿vale? O sea, todavía estamos descubriendo porque llevamos apenas tres meses esto realmente de, de hacer tus campañas el service eh, lleva poco tiempo activo en España de hecho todavía tienes que pasar un proceso de validación para que te, como marca para que te dejen eh, activar activar cuentas y demás, o sea, que todo pues, está como un formato muy tesi y, y beta entonces todavía estamos haciendo pruebas de diferentes campañas a ver cuál es la que mejor rendimiento va las primeras cosas que hemos intentado ventas más agresivas, pues no han funcionado nada, entonces pues ahora estamos intentando más y, y con esos mensajes más de storytelling, descubrimiento de la marca y, y cosas más llamativas un poco también eso, adaptándote al, a, a la red, ¿no? Pero, pero bueno, sí que son, son marcas en las que no estamos yendo a buscar el público más joven, sino el público un poco más maduro dentro de la red, ¿no? Entonces, nos vale de momento ir replicando cosas muy parecidas a las que hacemos dentro de los, eh, eh, los Instagram Stories, porque al final, aunque sean países diferentes, pues, pues el público es igual de receptivo vale Ángel, vosotros eh, a nivel de creatividad, ya has dicho tú que, que ya para algunas tapañas tú, pero, pero ¿cómo os cómo enfocan? ¿no? Es decir, ¿es el mismo contenido más o menos que publicarías en Stories o le dais una vuelta de tuerca? Primero decirte que te, se te olvidó mencionar Blue Banana como marca a seguir en TikTok. Eso, eso. Que nosotros hemos empezado... Y estamos llevando el contenido, pues eso, al siguiente nivel como las demás redes. Vale, vale. Eh, pero sí, eh, a nivel orgánico trabaja todo Creators. O sea, no me puedo poner yo, dedicarme a poner yo eh, los vídeos, chorra que y cutres que, que se hacen desde el ad server de, de TikTok porque no es, no es lo que se lleva en la red social. Eh, estamos probando a, a nivel orgánico como a, a nivel de page. O sea, a nivel orgánico sí que es eso. La imagen, como dices, la primera imagen que te viene de TikTok es los, los retos de baile, eh, ver a gente bailando y listo. Entonces, nosotros queremos probar, ¿Qué, ¿Qué contenido es el que funciona aquí? O sea, estamos probando contenido de paisajes, hemos hecho bailes, hemos hecho esquí, hemos hecho vídeos en, en los road trips que hacemos y, y algunos, de momento, no sacamos una algo lineal para, para seguir, pero es verdad que que nuestro contenido pues está respondiendo muy bien por eso. Al, son chicos jóvenes que lo que les gusta es eh, ver un contenido agradable y, y nosotros pues lo ofrecemos. Ofrecemos vídeos de viajes, ofrecemos vídeos de saltos, eh, vídeos en, en moto, algunos blogs que subimos desde, desde nuestros viajes que, que hacen los creators. Entonces, eh, al final TikTok, lo que estamos pro, eh, probando, es contenido exclusivo para la red, o sea, no reutilizamos nada, tanto a nivel de paid como a nivel de orgánico, y también eh, con que TikTok eh, necesitan una... subir muchísimo contenido eh, en el día. O sea, nosotros no estamos bajando de tres publicaciones diarias ahora mismo. O sea, es intensito. Es intenso, es intenso, sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, acabamos ya. Eh, David, YouTube, ¿habéis jugado con YouTube vosotros? Sí. Bueno, YouTube siempre, siempre está ahí, ¿no? Eh, al final, pues, es una plataforma que aprovecha todo el data que tiene Google ¿no? a nivel de audiencias ya predefinidas. Entonces, si, por ejemplo, estás vendiendo un accesorio para móvil, pues, tienes eh, audiencias predefinidas de gente que está buscando accesorios para móvil y que, además, están navegando desde un dispositivo de ellos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, targetizar muy bien. Eh, incluso, yo qué sé, si tienes muy targetizada qué tipo de, de canales. O, o de qué, o qué tipo de series y demás de usuarios que estén encogas en YouTube o después hacer tributo antes de sus programas. Entonces, bueno, nos encantan mucho eh, las segmentaciones que te deja hacer YouTube. Pero es pero verdad que, bueno, es más un primer impacto o más una campaña branding Incluso para el retargeting lo, lo utilizamos mucho eh, para recordar a, a los usuarios de seguimos aquí, ¿vale? Eh, sin intentar mostrar ofertas, precios y demás. Eh, porque, bueno, claro, le faltan, le faltan esos formatos más de performance que, que te permita hacer unas ventajas donde comes, ¿no? Pero, pero, bueno, si sabes jugar un poco con esas audiencias y, y vas eh, metiéndote muy, a, muy adentro de todo lo que te deja, nadie ¿no? tiene más, más data que, que Google o, al menos, más accesible o, o digamos, estipulada que, que Google, ¿no? Porque igual Facebook, dentro de todo su ecosistema de WhatsApp, etcétera también la tiene y, y, y data de compra de terceros la tiene. Pero, pero sí que lo, lo que hemos visto en los últimos años es que hace cinco años en Facebook tenías más sementaciones que las que tienes hoy en día. Se han quitado muchas cosas que a veces, eh, pues bien, a veces alegando, yo creo que para que no nos dé miedo la tanta información que tienen sobre nosotros, pues, muchas veces eh, intentan quitarlas de las segmentaciones accesibles, es decir, bueno, tú déjame una, un público más amplio que yo ya, yo ya, ya sé ya quién buscar, usaré. ya lo, yo buscaré, ¿no? De eh, web, pues, otro, van por otro camino, ¿no? En plan de, sí, cada vez me teste más segmentaciones eh, que a mí particularmente, pues, me gusta más, me siento más cómodo ahí, te eh, tengo un trabajo extra, pero como que te da más una seguridad de decir, vale, estoy segmentando aquí, a quien yo quiero. Genial. Ángel, ¿y vuestra experiencia con YouTube? Pues empezamos a, a, con campañas de puramente de conversión porque, bueno, nuestro contenido es, era muy bueno y pensábamos que, que iba a funcionar muy bien también a, a nivel de conversión. Pero es cierto que hemos tenido que dar un paso atrás y utilizar YouTube como principalmente como una plataforma de, de branding, de enseñar quiénes somos, algo muy lifestyle, contenido de nuestros viajes, de lo que se siente al... al, al vestir blue banana y listo, porque es verdad que aunque se utilizan eh, las audiencias que, que comentabais eh, de, con intención de compra, de que intenta comprar eh, ropa o demás, tampoco nosotros hemos tenido todo el tiempo necesario para crear contenido que realmente, un contenido exclusivo para YouTube que realmente intente vender. O sea, hemos intentado vender con contenido de branding no nos ha funcionado. Entonces, bueno, en nuestra, nuestra to-do list, pues está eso. Eh, crear contenido exclusivo para venta, ver cómo funciona y si no, pues no tendremos problema en dar un paso atrás y, y ir a branding. Porque es verdad que yo como consumidor, pues prefiero que me impacte algo super lifestyle, un viaje o súper paridad y saco, una playa tal que no me salga el anuncio de un típico vende motos que intenta vender un curso. O sea, realmente para el usuario también creo que nosotros estamos aportando porque eso es diferente que te pare un vídeo o cierto contenido a otro. Entonces. Si no funciona conversión, estaremos en, en branding, pero YouTube no lo abandonaremos. Vale. Eh, eh, Con lo que estáis diciendo, ¿cómo no convierte tanto? ¿Es más barato que otras redes el impacto en YouTube, al menos? ¿O, o se mueven todos en ámbitos similares? Depende de cómo lo mires. ¿sabes? Si miras su coste por visualización, en YouTube puedes tener coste por visualización de un céntimo. ¿vale? Vale. O sea, que al final, eh, sí, digo, digo que, que al final, por, por, por impacto de branding, es lo más económico que hay. Eh, al final por mucho que quieras optimizar ACPM en otras redes eh, siempre siempre va a ser más caro ¿no? Tienen tanto tanto tráfico, tantos millones de visitas por minuto que, que al final pasa lo mismo que, que en Apple, ¿no? Porque es una red barata porque al final los medios informativos, las revistas, etcétera, Tienen tantos millones de visitas y, y no tienen anunciantes para rentabilizarlo Que de alguna manera prostituyen ese tráfico ¿no? de fondos mucho más barato eh, Así que sí, lo económico es... Genial. Bueno, chicos, eh, tengo apuntadas preguntas como para hacer otro episodio entero de segmentaciones, o sea, de temas como segmentación, atribución y demás. Así que pues, no quiero robar mucho más tiempo. Si os parece, o sea, dentro de unos meses os vuelvo a atacar y tratamos esos temas. Y también contáis los avances con, con TikTok. Estoy seguro que unos meses ya lo tenéis súper controlado. Uh -huh. Así que vamos a acabar ya. Lo único que quería que contáis eh, para la audiencia. ¿Por dónde os pueden seguir a cada uno de vosotros, David? Empezamos por ti. ¿Por dónde te pueden seguir y contactar contigo? Pues pero más fácil es que me busquen por, por LinkedIn, vale. David Morancacho. Y ahí les voy a aparecer, bueno, también me llamo así en, en, en Twitter, eh, también me van a encontrar por Instagram, pero bueno, donde más rápido les voy a responder va a ser en LinkedIn, eh, o si no, en david.com, también me pueden mandar cualquier pregunta que tengan al turista, eh. yo no los voy a dejar que se conviertan en clientes. Perfecto. Ángel, ¿y a ti por, por dónde te pueden seguir? Pues si quieren ver mi lado más profesional en LinkedIn Ángel Sánchez Díaz y si quieren ver pues algo más personal en, en mi Instagram asd93 barra baja. Muy bien. Pues nada, seguir a estos dos cracks que, que hoy ya, bueno, nos habéis dejado una masterclass de primera. Muchísimas gracias por compartir tanto. Eh, y lo dicho, es que solo con lo que habéis comentado a mí me habéis reventado la cabeza muchas cosas. Me voy a ayudar muy bien. Y que nos veamos prontito otra vez y sigamos hablando de todo esto. Muchísimas gracias, campeones. A vosotros. Gracias, sí. a Un abrazote Hasta la próxima. Un abrazote Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.